hermoso Ferrari de gtd ese es el cuartico que realmente vale no, no puede ser no puede, ya es demasiado miren esto es que how do I casas de 20 a 40 millones de dólares, fácil no se imaginan la felicidad que me va a estar aquí si un carro que yo quisiera tener definitivamente es un Ferrari ya lo vieron uno de los carros preferidos y favoritos para estar en Miami para mí 488 Spider una delicia es un carro que se comporta súper bien además es descapotable pero aquí en Ferrari Miami hoy tenemos más modelos vamos a dar una vuelta y comencemos con este 812 GTS Uno de los modelos de Ferrari 2012, 1012 6.5 litros el motor de este carro Y ustedes pueden ver el interior Miren el interior Esa es una de las cosas que más me gusta de Ferrari precisamente Toda esa parte de fibra de carbono que tiene Me encanta cuando el timón Tiene fibra de carbono en vez de alcantara Es súper como maluca No sé, es una sensación Mejor dicho, a mí personalmente me gusta mucho más Así con fibra de carbono Es una delicia Una delicia Oh, my Bueno y pasando de este 812 GTS Que es un v 12 Y obviamente naturalmente aspirábamos a este Hermoso Ferrari 296 GTB La diferencia obviamente entre ese y el otro Es que este tiene un V6 Y además que tiene como un motor Es como una nueva tecnología de Ferrari Que tiene un motor que ayuda a llegar como a ese caballaje eh, Deseado o a esa potencia deseada Obviamente es una locura de carro Mientras que este está más o menos alrededor de los 400 mil dólares Este está unos 100 mil dólares más abajo Más o menos Miren ese color que de Delicia, oh, oh, vamos a dar la vueltica aquí. Ustedes hay que dar la vueltica. Hay una cosa que les quiero mostrar de este carro por dentro y es: miren, miren las sillas todas en fibra de carbono y estas sillas es como Racing style y con la línea en la mitad, sus cinturones color amarillo. Miren la locura, la locura de carro. Y miren por dentro toda la fibra de carbono, toda la fibra de carbono, una delicia. Oh, detalles, detalles de, de, este, de este Ferrari, obviamente está lleno. De sensores 1, 2, 3, 4, camarita en la parte frontal, pero miren este color y miren oh, qué belleza, qué belleza. Y como tiene esa parte eléctrica, miren de hecho que las luces están de distintas, tienen, una, tienen un diseño completamente diferente. Y otra cosa de este carro está en la parte de atrás, vamos a verlo. Miren cómo está la disposición del motor con esta capote en fibra de carbono y no no puede no pues ya es demasiado miren esto es que hay gente que no le gusta y que no le apasiona esto a mí pero realmente a ver ver estos carros esta vaina me lo que ese es un verdadero hombre Miren esos detalles en, en, en la parte de, de, de, su, de su motor, todo transparente, y fuera de eso lo combina con esa fibra de carbono deliciosísima para montar este V6. Y claramente hay una parte eléctrica que ayuda a que el, a que el motor obviamente tenga un mejor, un mejor performance, un mejor desempeño. Si ustedes quieren pasar modelito menos deportivo, pero que sigue siendo deportivo un poquito más elegante, y además unos toquecitos más modernos. Les presento el Ferrari Roma. <risa> una de las cosas que tiene este carro, precisamente a diferencia obviamente de los demás, bueno, el Ferrari Roma, este vehículo tiene un, un V8 que de 3.9 litros. Y una de las cosas más chéveres es que lo hicieron un poquito más liviano. El modelo nuevo lo hicieron más liviano, pero miren por ejemplo cómo está dispuesta la pantalla dentro de dentro del, del carro. En la parte de atrás, obviamente pueden ver la. Obviamente De diseño Del carro Las luces Toda la parte De su, de su exhausto Son unas nuevas Diferentes Definitivamente Y Ya les voy a mostrar Por dentro Miren por dentro Miren este por ejemplo Como viene con este cuero También sus sillas siempre van a ser rey y obviamente el timón con sus palanquitas pero lo más interesante es esa pantalla que hicieron en estos modelos en este tipo de modelos tú puedes poner cuatro personas allá pero no creo que haya mucho espacio para eso pero es una belleza de ferrari definitivamente obviamente a pesar de que ustedes ven que esto tiene como racing style esto más es como este es un carro un poco más como de, de touring más que de racing y de todas maneras tiene un potentísimo motor y, y bueno muchachos si quieren el ferrari roma también está disponible para ustedes llegamos al cielo marica parre lo logramos no me tiras todavía no lo hemos logrado yo tengo que llegar algún día a este cuarto a escoger mi Ferrari y a customizarlo como yo quiera Diferentes tipos de, de volantes o de timones, como lo quieran llamar Definitivamente para mí el de fibra de carbono, uf, una delicia, una delicia, una delicia hay varios, de hecho, como pueden ver al cantar y todo, pero no. Escojan muchachos los colores, cuál es el tipo, obviamente, de frenado que quieren. Miren, por ejemplo, todos son eh, de carbono, pero obviamente tienen distintos settings, tienen una forma de enfriarse diferente a los otros y obviamente eh, van a tener distintas performances, pero pff, una locura. El que sepa más de eso, por favor, comenten. Yo sé que ustedes saben muchísimo más que yo. Este es el cuartico donde realmente ustedes pueden escoger qué tipo de rines. Este es el cuartico que realmente vale. Aquí se sientan cinturones, colores, tienen si una pantalla. ¡Pum! Y pasamos a la parte de los interiores, todos los interiores y todo lo, lo que pueden escoger. Miren, miren los distintos interiores. O sea, este es un buen momento para decirles que no olviden de suscribirse al canal. Muchachos, de verdad, apoyen esta propuesta, esta propuesta que... A ver si algún día me puedo comprar un carro de estos. Este es un buen momento. Suscríbanse, suscríbanse. ¿Cuál sería el que ustedes escogerían? Es la gran pregunta. Entre todos estos asientos, colores, obviamente, terminaciones, trenes, volantes y las terminaciones del interior. Y volvemos al showroom donde pueden escoger diferentes carros. ¡Eh! Hey, 488 Spider. No podría estar más equivocado. Esto es un F8 Spider, no un 488. Un F8 Spider. Vamos a ver cuáles son las diferencias solamente entre ese 488 y si sí, ya. Puedo lograr ver algunas entradas de aire completamente diferentes ya cuando estoy aquí cerca Esta entradita aquí en la mitad donde, donde entra, súper bonito Toda la parte así de, de carbono en la parte inferior Y unas diferencias en las luces, miren estas luces son diferentes Las del 488 van hasta arriba Las entradas son muy similares, parece un 488 pero no es un 488 Y miren los detalles que tienen por ejemplo esta en la mitad con la, con la bandera italiana Qué delicia de carro, qué delicia de carro. Aquí estamos más cerca de las oficinas y la idea es no hacer mucha bulla. Y bueno, una locura de carro. Bueno, terminamos con el Ferrari 458 Italia. Este es súper lindo. 4,5 litros tiene este, pero es un B8. Uf, miren, este es mucho más sencillo. No tienen esas entradas de aire como tiene obviamente eh, el Spider. Pero miren, por ejemplo, wow, cómo entran y entran acá. Motor completamente visible con una tapa de vidrio. Una delicia de carro. También disponible, pero ojo, ojo, vamos a ver el interior. Yo sé que digo mucha delicia y obvio, obvio, obvio. Pero muchachos, es que es muy lindo. Miren, Ay, cosita linda, cosita linda. No, no, no, cualquiera de estos. Es bellísimo. Y el timón, este timón, por ejemplo, mira, está con cuero, o sea, no se ve nada mal, no se ve nada mal, pero pues si ¿sí tienen la capacidad de comprarlo en fibra de carbono, en fibra de carbono. 4.58 Italia, señores, con esto decimos bye bye. ¿Qué puedo decirles? Así como cuando uno sale un poco golpeado porque es una belleza, y una delicia de carros. Ferrari, definitivamente hace años estás en mi lista de compra.